Sí, eh, la que la quería, ¿no? Vale. Eh, quería pedir tres kebabs: eh, dos de ternera, uno de pollo, pero todos con mucha salsa picante, ¿vale? Venga. Presidente, entramos en tres: eh, dos. Vale, vale, hasta luego. Uno. Vilatanas, vilatanos, buenas noches. Me llena de orgullo y satisfacción, en estas fechas tan señaladas, poderme dirigir a todas y a todos vosotros. Para muchos, es la primera vez que vivís estos días en la vida. Pero para otros, como un servidor, quizás sea la última vez que tenga la oportunidad de dirigirme ante vosotros. ¡Para! Esto está fatal. ¿Por qué no te pones un jersey navideño? A, que... a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Piensa. ¿Cómo, ¿Cómo me voy a poner un jersey de esta caña delante de nuestra nación milatana? Hay que guardar un poquito las formas, un poquito de seriedad. Porque, somos la casa real, tenemos que demostrar nuestro buen hacer y nuestras formas. ¿Estaré guapo? A ver, maquillaje, por favor. Joder, yo Llevamos no, un minuto no sé. de discurso y es la quinta vez ya. No, no, cómo, nada, no, no, sé si, no sé si estaré bien o no. ¿Tú qué tal, qué tal crees que lo estoy haciendo? Yo te veo muy bien. ¿Sí? Es que es mi tercer año ya haciendo esto y es que la, la edad ya, ya no me ya no. Me lo. Bueno, vamos a continuar. Ay. Joder, esto dos Tinder me quita más horas que las reuniones con Rajoy. Señor presidente, llamado puente de Inés de Moral, jefa de los delegados. Esta banda más que la Merkel. Y ya ha dejado esto en la puerta. buenas pizzas, unos pesados. Buenas noches. Um, sí, Inés, buenas noches. Dime. Jordi, por favor, ¿fes escuchas, escuta, rey? Pues más largo va a quedar seguro el vídeo, porque tenemos que hablar de todas las nuevas actividades que hemos realizado en la villa, organizadas por nuestro equipo de becarios y por el equipo también de delegados y... y... y delegadas. Señor presidente, por favor. Perdón, perdón. Eh, como iba diciendo... Uf, es que no sé ni cómo se lo voy a contar ni a Sofía ni a Corina esto, pero bueno. Como iba diciendo, mmm, en la vila hemos preparado actividades nuevas, pero nunca hemos olvidado que vivimos en un entorno natural. Y por tanto, que podemos encontrar animales. <risa> eh, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Hablaba de animales porque en la vida, desde hace unos años, tenemos el proyecto Cat Boys. ...que se encarga de controlar y preservar a los gatos de la residencia. Esto es un disparate, de verdad. Cada vez hay más gatos y en todos los sitios. Pero bueno, como iba diciendo, en la villa tenemos una serie de actividades nuevas. Como por ejemplo, zumba. Vamos a ver, señorita, estamos intentando dar un discurso. La clase de zumba ya terminó, fue en septiembre, ahora son menos Si puede hacerme el favor. No, como... no, no. no es serio. Lo siento. Bueno, como iba diciendo, pues esto es increíble, ¿eh? Eh, también realizamos más actividades, como por ejemplo las novatadas, las primeras novatadas de la vida universitaria, el Holly Festival, eh, los lunes bilaterales, como siempre, tuvieron mucho éxito. Y también realizamos fiestas por la tarde, las pool parties. ¡Va, ¡Que te la en la piscina! ¡Va! ¡Va! Vamos a ver, Caranchoa. ¿Cómo quieres que vaya una club si estamos en diciembre? Mira, porque estoy trabajando, que si no, quedaba una hostia... No hace frío, ¡Que no hombre! ¡Venga! A ver, que no aparezca nadie más, porque es que no paramos de interrumpir, no terminaremos nunca. Por cierto, eh, ¿cómo tenemos el tema del Facebook Live? Nos está siguiendo mucha gente en directo, Olimpia? Pues, es que... Parece que no funciona. ¿Cómo no funciona? No, no funciona. Vilatanos, <ríe> el wifi ha muerto. Joder. Con lo bien que iba este año. Voy terminando este intento de discurso porque lo que se me está terminando es la paciencia. Vilatanas, vilatanos, el 2016 ha sido un año increíble, pero queremos hacer del 2017 un año aún mejor. Donde haya una vila abierta, participativa y donde la gente se apunte a las actividades. Donde haya una historia que contar cada día. Jordi, deberías estar acabando ya, porque la gente a veces que se va a querer ir a cenar. Y como siempre, un poquito pesado, ¿no? Un poquito pesado, un poquito pesado, es que esto es increíble. Aún no he dicho nada de lista Jordi Gaya y me dicen que soy un poquito pesado. Bueno, increíble, yo ya no tengo nada. Terminamos ya. Vilatanas, Vilatanos, de parte del equipo de delegadas y delegados de vida Universitaria y de Becarios, os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Buenas noches.